Buenas tardes, agradecido de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras, agradecido de que se me haya invitado eh, a participar del webinar, agradecido a SOM, al proyecto y feliz de su éxito, yo que lo viví en su germen. Y ver cómo se ha convertido en una plataforma que mm, proporciona información veraz y contrastada sobre el, los problemas de salud mental y que contagia de esperanza es para estar eh, muy feliz. Um, también contento de estar aquí acompañado en el webinar de hoy de gente que conozco, de, que aprecio, que nos queremos, que tenemos afecto mutuo como Jordi, como, como Carlos, como, como Rosa, que nos conocemos de, de hace tantos y tantos años. Y agradecido también de estar aquí presente como, como uh, profesional de la salud, en este caso como enfermero, Modera el webinar, también un enfermero uh, de larga trayectoria como yo, Carlos, y no es por casualidad, entiendo que se nos haya escogido a los enfermeros como agentes de salud para participar de este encuentro. Um, a las enfermeras y a los enfermeros de salud mental nos gusta sentirnos y nos gusta que nos sientan como los agentes de salud eh, que estamos más cerca en el, en el acompañamiento de las personas que eh, tienen un problema de salud mental y de sus familiares y de su entorno de soporte. Así que eh, que estemos aquí presentes en un tema eh, que concierne mucho y que con, conecta mucho con el sufrimiento psíquico de las personas afectadas en su entorno, pues es, agradecer el reconocimiento enfermero. Ah, vamos a hablar de las recaídas y ah, a mí se me pidió que, y con gusto lo hago, hablar desde lo vivencial, desde lo experiencial, desde la trayectoria profesional, desde haber sido un nómada profesional, de haber ido por muchos sitios... Um, y no tengo ninguna presentación preparada, sino hablaré desde, desde la experiencia, desde la vivencia y desde, desde lo que yo he podido uh, acompañar a las personas en procesos de recuperación. Um, primero hablar de, justamente de esto de, de proceso de recuperación. Creo que debemos entender cuando hablamos de las recaídas, y eso es importante, debemos entender eh, que no todas las personas están en el mismo momento de su proceso. Uh, apunto sobre esto. Mm, tenemos personas que debutan, justo que están en, en, en los inicios de entender qué les está pasando, en el inicio del proceso de convivencia con su problema de salud mental. Y en nuestra asistencia y en nuestro acompañamiento profesional nos encontramos personas como igual las que están aquí hoy van a hablar de sus experiencias de recuperación, como son Jordi como Rosa, que tienen ya mucha experiencia de convivencia y de tener eh, una vida plena eh, conviviendo con, con el trastorno. Así que el concepto de recaída creo que también tiene que ver con el momento del proceso de cada persona. Um, las recaídas, a mi entender, uh, son un... y creo que los profesionales hemos conseguido entender, como bien ha apuntado Carlos en su, en su exposición de inicio, hemos logrado entender que son... pueden ser vividas o pueden haber sido vividas como un paso atrás en el proceso de recuperación o un punto, pero en todo caso, un punto y seguido y un punto de aprendizaje, como bien apuntaba Carlos, para uh, trabajar eh, qué ha pasado y cómo no puede volver a pasar. Um, pero sí que es verdad, eh, de nuevo hablando de proceso, que no todo el mundo está en el mismo momento de su proceso de salud. sí que en las personas a lo mejor que debutan en, en, en un proceso de salud mental, el concepto de recaída es... Eh, Quizás un momento más delicado porque se enfrentan por primera vez quizás en algunas ocasiones en darse cuenta uh, un poco de, de cómo funciona su convivencia con el trastorno. Uh, ¿Cómo trabajamos las enfermeras de salud mental eh, en su gran mayoría, o las que yo conozco en el Estado español? Eh, las, las profesionales enfermeras de salud mental atendemos sobre todo a personas con problemas de trastorno, mental, de trastorno mental grave que precisan unos cuidados y una asistencia y una continuidad y una secuencia de visitas bastante intensa porque, ya lo dicen las siglas, estas siglas que tenemos en salud mental a veces tan feas, trastorno mental grave. ¿no? Son personas que suelen tener eh, unas necesidades de atención muy importantes. Así que las enfermeras podemos ofrecer esta secuencia más intensa, quizás, que a diferencia de otros colegas profesionales de otras disciplinas, en cuanto en el seguimiento de la, del, del proceso de salud de las personas afectadas. Así que, normalmente, al menos las que yo conozco, las que, como yo también desarrollo mi, mi, mi, mi, mi tarea profesional, mi rol profesional, que actualmente es en la Fundación Centro de Higiene Mental de Nou Barris de Barcelona, ha... Citamos a las personas con bastante asiduidad, con bastante frecuencia y con bastante, eh, eso, con, con, con bastante laxitud en nuestras agendas. Eso es importante como enfermeras y creo que es importante en el seguimiento de las personas, este seguimiento frecuente. Eso nos permite, hablando de, de factores protectores, de factores predictores, nos permite, si hemos generado como es deseable, entornos de confianza con las personas a las que atendemos, nos permite detectar cuando eh, quizás el síntoma empieza a estar uh, más descompensado o empieza a tener un altavoz más uh, fuerte. Mm, nos permite entonces trabajar en el antes, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Para intentar que las personas no acaben recayendo. Este sería un concepto. También es cierto que atendemos a personas uh, que pese a este seguimiento intenso asiduo, frecuente, Uh, pese a que intentemos, no solo las enfermeras, todos los agentes de salud, pero yo influyo como enfermera en que quizás somos los más próximos a las personas afectadas, eh, pese a que intentemos eh, dar señales de alarma o, que nos, o que, a invitar a las personas a que conozcan sus, sus señales de alarma ante, un, ante una posible recaída, también atendemos personas que se nos escapan de las manos o se nos escapan del seguimiento. Esto, poniéndose en el plano profesional, reconozco que a veces puede llegar a ser frustrante porque uno es sabedor o una es sabedora de las consecuencias uh, de sufrimiento psíquico que suelen tener uh, las recaídas. Um, y cómo a veces puede costar, en cierta medida, volver a estar bien. Um, es importante... A veces nosotros las enfermeras pues, seguimos a personas con mucha suidad, que nos conocemos mucho, que, que, te, que hemos compartido vidas, ¿no? que nos hemos ido haciendo mayores juntos. Ostras, si nos damos cuenta de que eh, es, eh, fulanito o menganita empieza a estar eh, descompensándose. A veces pese a que invitamos, oye vente, oye eh, estoy aquí a puerta abiertas, cualquier cosa vente, a veces... Eh, por múltiples factores que podemos luego debatir y compartir y que con las experiencias de Jordi, de Rosa y de Vicens enriquirán el debate, porque lo han vivido en primera persona, um, a veces pese a eso no acuden a nuestras visitas o no acuden a nuestro seguimiento o no acuden a, a, a buscar ayuda. Eso es una de las, a veces, uh, también eh, grandes eh, piedras de toque de lo que es el seguimiento de, y atención de las personas afectadas de problemas de salud mental, ¿no? O como a veces de cualquier otro problema de salud. Um, esta, darse cuenta de que algo está empezando a ir mal y no poder tocar el botón de la alarma uh, hace que se pueda eh, acabar recayendo. ¿Qué hacemos entonces? No? ¿Qué hacemos con estas personas, a veces en mi centro de salud, que vemos que empiezan a desaparecer, que vemos que además ya las señales de alarma Vicenç, como familiar, también podrá aportar sobre esto, que las señales de alarma ya no las dicen ellas, sino es lo que las vienen a decirnos sus, sus familiares, o su entorno o incluso, no sé, la, la, la red social de soporte que puedan tener. Agradezco verte, Carlos, pues no estaba hablando aquí a la pantalla. Um, eh, eh, pues... Eh, a veces, cuando, cuando incluso las señales de alarma no son, no son de ellas, sino que vienen de su entorno, entonces intentamos hacer, hacer, hacer llamar, llamarlas, incluso hacemos intervenciones domiciliarias para intentar que la cosa no pueda llegar a, a, a, a ser una recaída grave. Um, y, sobre todo, funcionamos siempre desde, desde esa actitud de, de puerta abierta, de escucha activa y de estar presentes en, en, en los momentos premios, en los momentos, de des, en los momentos del durante, en los momentos de después. ¿Cómo podemos luego, en cierta medida, recoger, volver a acompañar a la persona que ha tenido una recaída en su proceso de salud mental? Que, lamentablemente... Un minuto. ¿Ya? que lamentablemente algunas acaban en un ingreso hospitalario. Es importante entonces en consulta, en visita, eh, trabajar eh, qué ha pasado para identificar los factores de riesgo o los factores que no han funcionado, incluso a, a nivel también a lo mejor del seguimiento profesional, los factores que han podido fallar uh, para identificarlos y que no vuelvan a suceder. Um, eso no siempre es fácil. Porque también nos enfrentamos a veces a abandonos de tratamientos que no hay que olvidar, eh, que son de gran ayuda en los procesos de compensar los, las problemáticas de salud mental, pero que también no hay que obviar que tienen ciertos eh, efectos secundarios o secundarismos que es comprensible que algunas personas entren en en el debate interno de que su decisión sea abandonarlos. Volver a trabajar todo eso es muy importante. Y es muy importante eh, y es difícil de conseguir, diría ya más que importante, si no ha habido todas estas fases previas, si no ha habido este clima de confianza de inicio, si no ha habido este seguimiento intenso, si no ha habido este trabajo a puerta abierta, si no ha habido esta laxitud de las agendas, si no ha habido el trabajo de, de atender, incluso cuando el día que no se tiene cita. Uh, y si no, que se ha generado este entorno que permita luego a la persona volver a, a visita, volver al seguimiento y poder trabajar estos inputs o estos, esta, esta lista de detalles protectores a futuro. Ah, me gustaría luego en el debate poder hablar eh, con profundidad, si se da el tiempo, de esta consideración en la que a lo mejor no me he explicado del todo bien, uh, en cuanto al, a la recaída... En, según el momento de la persona, según el, el proceso de salud de la persona, según el inicio, no es lo misma la persona que ha recaído una vez en su proceso de salud que lamentablemente la que ha recaído varias veces en su proceso de salud. Todas son igual de importantes, pero no todas... Uh, no todas tienen el mismo foco o no todas tienen el mismo por qué o el mismo para qué. Es frecuente en las personas que debutan en un problema de salud mental o es habitual a lo mejor en gente joven que se enfrenta a primeros tratamientos, que se enfrenta a primeros profesionales, que se enfrenta a primeras contacto con el ámbito y con la especialidad, ah, que haya una primera recaída ah, donde haya una no aceptación de lo que te está pasando. Por eso creo que... Es importante también entender eh, que el espectro de las recaídas de las personas que pueden llegar a caer es muy amplio. Que tenemos el ejemplo de Jordi de Rosa con amplia vida y, y convivencia con su trastorno, pero nos enfrentamos a gente joven que acaba de deputar. Carlos es experto como yo y creo que se podrá conectar a los que estáis aquí conectados, ¿no? personas que empezamos a introducir uh, tratamientos mm, a los cuales no es fácil a veces adherirse y donde quizás esa primera recaída aún debe tratarse con mucho más esmero, con mucho más tacto, con mucho más acompañamiento y con mucho más seguimiento que cualquiera.